Señores, Operación Coral 5G. El Ministerio Público arrestó a tres generales activos y tres coroneles, entre otros oficiales de distintos cuerpos castrenses, durante la operación coral. 5G, desplegada a la noche de este miércoles, en la que se realizaron 49 añadamientos entre, entre el Gran Santo Domingo, Santiago y La Vega. Cuidado, Macorís. Los operativos fueron encabezados por Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Procuraduría especializada en persecución de la corrupción administrativa pesca. El general de la Fuerza Aérea, ex jefe del cuerpo especializado de seguridad turística CESTUR forma parte de los arrestados así como el general Julio Camilo de los Santos Viola también de la Fuerza Aérea y el general Buanegers Reyes Batista del ejército de la República Dominicana según informó el Ministerio Público la operación Coral 5G alcanza además al capitán de navío Franklin Antonio Mataflores, a José Manuel Rosario Pirón a los coroneles Carlos Augusto la Antigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo. También a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Leo Jonán Rodríguez Jiménez y César Félix Ramos Ovalle. Esos son los implicados o que, pues, este operativo de este caso 5G, Operación Coral 5G, oye, qué nombre. <ríe> ¿Quién quiere que le ponga nombre ya a la Procuraduría? Sí, pues, parece una, una, una, que red, lo una red de teléfono, lo parece. Sí. Sí, gana esto, Tenemos de Achepa el 4G mira, y, ya, y ya Mira, hay no, 5G. Debemos, no, debemos, no. De destacar, debemos de destacar que este gobierno le ha dado duro a los ladrones. Ah, Se sí. nota. Porque eso es robar lo que hicieron esa gente. Cuello blanco, sí, como, como eh, dice popularmente. Sí. Pero a la corrupción, Luis Abinader le ha dado duro. Okay, tiene que eh, Un gobierno que trabaja, lo que se criticó en el antegobierno, ahora se está trabajando. Ya van ocho operativos, si mal no eh, recuerdo, ocho operativos. Eso ya. nunca se había visto aquí en este país, cayéndole atrás a lo que abusaron de los fondos públicos. Generales, wow ¿Cuántos generales en, envueltos, eh? Pues, pues esto era de, de, de, de acabarse. 20 años robando. El PLD acabando y así quieren ellos volver. Que vuelven, dicen ellos. Igual, igual. Y fue que en 20 años no robaron suficiente, fue. Ah, ay, concha, No, venga, si espérate. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo digo, pues entré un policía por ahí. Ay, qué susto, Dios mío. Ella te iba a mandar como. Señores. Tantos generales, militares, millonarios, multimillonarios. Y así dicen los PLDistas que vuelven. Pero malo es la Junta Central Electoral. Eso es lo malo. ¿Saben por qué? Aceptar ese partido de nuevo con todos esos ladrones que hay ahí. Ay. Empezando por Danilo Medina. Ladrón. Ay. Claro que sí. ¿Eh? Pero usted está viendo. No es que yo lo estoy diciendo, porque soy del PRM. Ah, es, que es que usted lo está viendo. Es que usted lo está viendo. 50, 100 allanamientos. No, que te tenían que hacerlo. No podía. Usted no, tiene no Un podía. abuso. Entonces, ¿por qué Danilo no lo hizo? Si Danilo nos robó, ustedes dicen. Exactamente. No, ¿Por no, qué no, no lo no, hizo? No estamos diciendo que Danilo nos robó. No, estamos no, no. Estamos hablando de la gente que defiende las redes. Ah, de la gente, sí. Que defiende lo indefendible. Oye, yo voy a decir algo, eh, Néstor. Este, eh, no, este hombre que nosotros citamos anteriormente, Julio Camilo de los Santos Viola, es eh, seguridad del expresidente Danilo Medina, es que, de su seguridad, eh. que sustituyó a Dan Cáceres, que fue el principal apresado por, en, en uno de los operativos anteriores. Y ese hombre fue, eh, no, mentira, perdón, quiero corregir, Juan Carlos Torres Robiu fue mencionado por Girón, ¿ustedes se acuerdan que Girón dio un giro al caso de, de aquel momento? entonces es, ese hombre fue mencionado en el caso Antipulpo, gracias amable por el dato increíble Dios mío lo que nosotros estamos viviendo ciegamente en este país ya lo saben ¿Eh? y la gente pensando que, huevo, que los huevos y que esto porque el, el, el populacho más piensa en eso uh -huh. en los huevos y esa gente haciéndose rico pero ¿eh? pero hay que estudiar para militar ya lo saben en este país ese hay navío nosotros los huevos no llegamos muy lejos eso. <risa> ¿Eh? 20 años acabando con un país y nadie caía preso. ¿no? Uh -uh. eh, Domingo Brito no le cayó atrás a nadie. Y de Yan Alán ni se diga, porque mira, está preso también. Jean, Jean Alán no le iba a caer atrás a nadie, porque mira, dónde está preso ahora. Pues también por corrupción. Uh -huh. Jefe de la corrupción, Yan Alán. Yan O sea, todo esto, eh, Néstor, ¿Eran apo también apoyados por el mismo procurador y era apoyado por todo el mundo ahí yo lo que digo que a Jenny Berenice y a Wilson Camacho tienen que ponerle seguridad, está durmiendo esa gente claro tienen que cuidar a esa gente Jenny Berenice y a Wilson Camacho, cuidarlo sí. esa gente que Dios los proteja porque están descubriendo demasiadas cosas y están puestos para eso son gente transparente. Mira lo que pasó la vez el haber atentado que le iban a hacer a Jenny Berenice. Entonces, ¿Eh? es que hay que tener ese trabajo de seguro. Y así ni siquiera, y tanto viéndolo, así como que la en el gobierno de ahora, que no está haciendo nada, viendo ellos lo que... Pero, entonces lo tratan de tapar a los Pero Luis abinader Ahí está la foto de, lo, de los apresados, ¿verdad? Del caso. Vamos a ver si nos lo ponen en amplio ahí, muchachos. Foto de los apresados, los tres generales apresados por la policía. Vamos a ver. El del medio es, como yo les dije, el general Julio Camilo Santos Viola. El de la izquierda, ese, me parece que es el general Reyes Batista, el de la izquierda. Sí, el de la izquierda Reyes Batista porque el de la derecha es Juan Carlos Torres Robiú. Ahí están los tres. Lo que Ay. yo digo es, esa gente no comenzó a robar ahora. No. Fue en el gobierno pasado. pasado ¿Así es? Se hicieron multimillonarios. y en su cuarto en los bolsillos. Eso, venerales. ¿eh? Entonces, Luis Abinader cogió este país bajo una pandemia, uh -huh. bajo una crisis económica a nivel mundial. No es que aquí nada más y vamos... No. A nivel mundial, Luis Abinader cogió un país. Un esqueleto de país, a lo, que, a lo que estamos viendo, un esqueleto de país. Aquí quedan los huesos. Eh. Con esos vampiros, vampiros generalitos, haciéndose ricos. Y así usted, usted está criticando los préstamos. Pero sí hay que avanzar con algo, señores. Porque esta gente se los roban todos, ladrones, toditos, ladrones, sinvergüenza. Son todos. Todavía generales, de que seguridad, jefe de seguridad. Con, ahí dice. Déjeme ver que tengo, déjeme un dato, tengo aquí en el teléfono, que dice Guido Gómez Mazara, Gravy María Cuello, exdirectora de Conani, ex asistente del presidente Medina, ex asistente del presidente Medina. Y esposa del general Torres Robiu de Sestur, habría adquirido un yate de lujo por unos 790 mil ¿Mm? dólares, según Guido Gómez Mazara. Hasta tosió, enge, eh, Hasta tosió. Se uh, Mi repítelo, madre. Repítelo, repítelo. Se durmió. A ella, ya le iba a dar. ¿eh? ¿eh? No, es que, es que quedó show por, por esa cantidad. Señor, un yate: 790 mil dólares. Yañe, Luis. Oye, con con ella, Qué traición. Señores, ¿eh? Y así dicen ellos: ¿cuántos años más? ¿Cuántos ¿eh? años Ustedes no ven ese gobierno más nunca en su vida. Ya lo saben. Señores, pues esto es increíble. Y lo pobre, lo pobre, sí, pero está bien, nosotros somos los malos, los pobres. Pues los 500 y los 300 pesos que dan en, en, en las elecciones. Así es. ¿Eh? Ahora se están hallando a Luis Abinader malo porque lo está haciendo bien. Aquí, aquí no podemos aquí no, haber eh, chivos sin ley en este país. Aquí tenemos caminando, que caminar, aunque a usted no le guste. Aquí, mira, un ejemplo, viviente, un ejemplo. Alex Díaz, nadie quería Nadie quería a Alex Díaz, nadie, como síndico, nadie. Eso era revelado. ¿Qué Ale? ¿Qué Ale? Hoy lo que me decían a milan lambón de Ale. Hoy me dicen, Díaz. si Ale se tiraba de nuevo, Ale se tenía todo limpio, Ale que lo esto, Ale sí, Ale tiene que volver. ¿Y qué tú crees? Tú ella vas a tirar de nuevo? ¿Esto que lo otro? ¿El amigo tuyo habla con él? Usted dice, cuando vale vino a quitar todos los letreros, contaminación visual. Ahora usted ve los semáforos a 10 esquinas. Así es. No Bien, le gusta Entonces ahora lo aclaman. Luis Abinader tiene que durar 8 años para que este país así ve. Y, eh, y retome el control como un país próspero, su santísimo, pero Juan vos debe estar esos huesos remediándose. Adelante Villalona. No, eh, sin duda un gran golpe que se dio esta noche, en, eso maravilla. fue la madrugada, ¿eh? Claro. Eh, en la capital Santiago y en la Vega. ¿eh? Qué suerte que no, más no cayó aquí en, en esa. Eh, vamos a ver, aquí hay otra información que veo aquí. Arrestan al oficial Mata Flores, otro escolta de Danilo y es jefe de seguridad del fallecido senador Reinaldo Pared Pérez. Esto lo publica Somos Medio, no, Somos Pueblo, perdón, sí. El capitán de Navío, Franklin Antonio Mata Flores, fue arrestado y acusado junto a otros tres generales, varios coroneles y otros implicados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de Act de corrupción y porte y tendencia ilegal de armas de fuego. Sí, Adiós. Mi. mi madre. Oye, pero es un, un paquete. Demasiado. Oye. Una pero es como dicen eso: los culpables somos nosotros que mantuvimos a esa gente porque. Tuve esa gente con esa botella, ahora que están saliendo a la luz, y nosotros somos los culpables, como dicen estos, que llamamos los cuarticos pues nada más por los momenticos de lesiones, y que te voy a dar tanto, eh, y me voy a colar de ti, y está pendiente, y ahí defiende ese partido, y mira ahora todo lo que está haciendo la luz, y ni saliendo a la luz tuve gente defendiendo todavía ese antiguo partido. Y entonces militares que, como dice ahí, en caso de ser cierto, es se coaligaron, con instituciones y con funcionarios del gobierno para buscar beneficios, ¿eh? Sí. Oye, increíblemente, siendo sí, militares cortas. Señores, se está haciendo historia en este gobierno, ¡historia! Eso es como Jorge Blanco, generales, cayendo preso, hermano. Es como tú dices, Néstor, allá Jenny iban Activo, generales activos, activo. que todavía están activos. Exacto. ¿Y quién tocaba un general Es te...? más, un coronel se tocaba, ¿eh? ningún en ningún entonces, gobierno en ninguno cómo es posible eh, en ninguno Así en ningún gobierno, gobierno. O sea. Así bueno se está haciendo mm -hmm. lo que se pedía lo que el pueblo, claro. pueblo clamaba que tiene que, tiene que ir derecho este país sí. tiene que ir derecho y el gobierno está trabajando está haciendo el trabajo un escolta millonario eh pare, pare, no no pues. puede con mucho secreto para la <ríe> ya lo sabe pero mucho uh, bueno. y entonces debemos coger conciencia y saber apreciar a la gente que se preocupa por un país. Como hay varios funcionarios también que no están haciendo nada del IPRM, tiene que ponerse la pilas. Solamente que mira la historia. Cuando un ex procurador ha preso en este país, es una. Y segundo, como tú dices, alto militar. Generales, mi hermano, porque esa gente no se me dice. ¡Ay, no, tú que un general! No, no un general, no, un general, era ya tú sabes. Entonces, eh, hay uno lo acusado ahí que supuestamente en Puerto Plata tiene de que apartamento de lujo que se lo di que se lo extraía se lo cogía o atento sea, terror como estaban en poder porque se antes en poder mi hermano sí, se en poder. poder 20 años en el poder entiende entonces de que atento a él supuestamente según eh, información nos ha llegado le quitaba a la gente apartamentos lujosos para claro house. eso así mírenlo ahí pero estamos están descubriendo gracias a Dios y a este gobierno eso así debemos corregir alguna cosita también en cuanto para